Hoy vamos a poner a prueba lo que tenemos aquí. Esto es gel reductor o también le dicen gel moldeador o gel quemagrasa incluso. Y lo cierto es que a mí me gusta hacer muchos experimentos para ver las cosas que funcionan y que no funcionan, porque me gusta mantener mi mente abierta. Hace muchos años estaba cerrado a que solamente las calorías funcionaban y que eso era lo más importante para perder grasa, pero a lo largo de los años de la experiencia me he dado cuenta que esa parte que me enseñaron no es que necesariamente estaba mal, pero que estaba incompleta y que hemos ido encontrando a lo largo de nuestra experiencia ayudando a miles de personas alrededor del mundo cosas que son incluso más importantes que las calorías para perder peso. Muchas personas vienen a nuestra consulta para realizar un plan nutricional para perder grasa localizada. Uh -huh. Sin embargo, con entrenamiento y con planes nutricionales no se puede al 100% en tan poco tiempo perder grasa localizada. Claro. Y en ese caso tenemos algunos tratamientos estéticos para reducción de medidas en ciertas partes y para pérdida de grasa localizada en, por lo general en cintura, cadera o en piernas, va ¿no? a depender de la claro, persona. claro Lo que tú dices es importante aclarar porque efectivamente hay estrategias que te pueden ayudar a perder grasa abdominal, pero siempre tienes que haber pasado primero por una reducción de grasa corporal en general. Sí y luego, bueno, viene reducción de cortisol y bueno, hay cosas diferentes que no vamos a hablar en este video, pueden ver los videos anteriores. El día de hoy lo que vamos a hacer es analizar lo que tiene este producto, ver los estudios, usualmente cómo funcionan nuestros, nuestros experimentos. Vemos los estudios, luego vemos las experiencias de las personas, luego probamos nosotros en nosotros mismos y probamos en los demás, así es que el día de hoy exactamente eso es lo que vamos a hacer. Te soy sincero, yo nunca he hecho el experimento con esto. Lorena me dijo: Oye, ¿sabes qué? ¿Qué tal si investigamos sobre esto, a ver si funciona o no funciona? Ella, como esteticista, tiene cierta experiencia, pero me dice que nunca los he hechos por sí solos, sino Así que es. con tratamientos de. ¿Cómo se llama? Ultrasonidos llaman? o radiofrecuencias. Son. Métodos efectivos que ayudan a la destrucción del adipocito, Ajá. pero no solo con un tratamiento, por decir, el el que gel. tenemos aquí Ajá. y con la dieta. No por sí solo, pero, pero realmente si tú lees en la, en la caja, te voy a leer literalmente lo que dice en la caja para ver si es cierto o no es cierto. Quiero que conozcas a Jenny Baez, uno de los casos de éxito más admirables que hemos tenido.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 Puedes llevarte un frasco de nuestro suplemento de vitamina D totalmente gratis por la compra de Dosti Booster. Aprovecha esta gran oportunidad. Te dejo el link en la descripción. Bueno, le hemos quitado la marca a propósito, porque no queremos hacer publicidad ni mala ni buena a nadie. La verdad es que no sé qué es lo que va a pasar. Puede ser que funcione, puede ser que no funcione. Ok, entonces esto dice, mejora visiblemente la piel de naranja, aporta firmeza y tonicidad a la piel, con el uso continuo, fue comprobado que ayuda a mejorar visiblemente la piel de naranja. O sea, básicamente dice eso. Pero en la caja también dice que modela tu figura. Así es que no está haciendo ningún tipo de afirmación que reduce medidas, pero al decir que modela tu figura, ¿qué es lo que entiendes por eso? En sí que vas a bajar pérdida de medidas. Claro, eso, eso, eso es Ajá. lo que se da a entender. Es más, la fotografía que está en la caja son personas no solamente tonificadas, sino bien, bien definidas. Bueno, vamos a ver, ¿funciona o no funciona? Si tú has utilizado un gel o crema reductora o conoces a alguien que lo haya hecho, déjame un like en este video. A ver, ¿cuál es el primer ingrediente? El primer ingrediente es el mesticilanol. Ya, yeah. ¿y yeah. qué es lo que hace el mesticilanol? Ese componente viene de las algas marinas, entonces ayuda a humectar y reafirmar la piel. Ok, entonces comenzamos bien con Así el primer es. ingrediente, de acuerdo a los estudios. El siguiente ingrediente dice fucus vesiculosus. Ayuda a la restricción del apetito, o sea te va a ayudar a acelerar el metabolismo. El fucus en sí es un alga que se utiliza para la pérdida de peso porque te reduce un poco el apetito y estimula la glándula tiroides que es la que regula el metabolismo. Básicamente te da yodo y otras vitaminas y minerales, así como el Metabolism Booster, ¿no? que activa el metabolismo a través de estos, de estos nutrientes. Ahora. Lo extraño es que esto lo, lo haces cuando lo consumes, porque te brinda esos nutrientes. Pero de forma tópica, no entiendo cómo funcionaría. Es verdad que el cuerpo, que la piel pueda absorber ciertas cosas, pero no a, misma, a la misma medida que cuando, cuando lo consumes, cuando lo tomes. Así es que el ingrediente como tal, sí tiene esos beneficios, pero no sé qué tan bien funcionan cuando lo aplicas. Ya, ya vamos a ver. El siguiente ingrediente es el extracto de Romarinis officilanicus. O sea, uh -huh. romero. Eso más que nada sí te ayuda como diurético. Pero cuando uno lo consume, cuando quiere, claro. no cuando se lo utiliza en algo tópico, por decirlo bueno, así. Bueno, puede ser que sí. La verdad es que nunca he probado romero de forma tópica. Y ahí tiene camomila, que es manzanilla. Capsicium, eso es lo de, ya lo hemos hablado antes, es lo de la pimienta cayena. O sea, ese sí es un quemador realmente. Y carbomer, que carbomer con esto hacen el gel como tal, así que esa es la base. Y ahí tiene mentol eh, y unos preservantes. Así que tiene como tres o cuatro ingredientes activos, que en teoría pues, deberían funcionar. Bueno, ahora sí, vamos a ver qué tal, tengo mucha curiosidad. ¿Cómo vamos a hacer el experimento entonces? Vamos a tener a dos sujetos, un hombre y una mujer. Vamos a tomar medidas antes de iniciar y medidas siete días después de iniciar y se va a aplicar como dice en la caja, en la mañana y se va a aplicar en la noche. 70 centímetros de cintura. 77.5 centímetros de cadera. Si tú quieres perder gracia y reducir medidas, déjame un like en este video. 104 centímetros de cintura. 108.5 centímetros de cadera. Al fin ya tenemos los resultados, así es que vamos a saber a ciencia cierta si es que este tipo de geles funcionan o no funcionan, o al menos el que utilizamos. Pero lo cierto es que varían en uno o dos ingredientes máximo, se parecen mucho entre todos, así es que ya tenemos las respuestas aquí, cuéntanos Lorena, ¿qué pasó? Ya. Yeah. La primera persona que nos ayudó uh -huh. tenía de cintura 70 centímetros yeah. y de cadera 77.5 centímetros. Eso fue la primera... De... La primera semana. Bueno, el primer día. Sí, el primer... primer día de, la, de la prueba. Yeah, y después de siete días, ¿qué pasó? Después de siete días, les cuento que tiene de cintura 70 centímetros yeah. y de cadera 77.5 centímetros. O sea... No funcionó, al menos para ella no funcionó. No funcionó. Ok, y la segunda persona, el hombre. Ya, yeah. la segunda persona el primer día tenía 104 centímetros de cintura yeah. y de cadera tenía 108.5 centímetros. Ok. Después de una semana se le volvió a hacer la medición y tiene 104 centímetros de cintura y de cadera tiene 109 centímetros. Se grudó ligeramente en 7 días. Eh, también decía que la calidad de piel mejoraba y todo, pero bueno, en 7 días realmente es difícil poder decir si es que va a mejorar mucho la calidad de la piel. Nosotros no pudimos observar ningún cambio notorio. Bueno, en sí vimos un pequeño cambio ¿Cuál? en una de las personas que es alérgica. Entonces, ah. en sí, no todas las personas pueden utilizar pueden este producto. Claro, le, le, le empezó a picar. Nos reportó que le picaba ligeramente mientras lo estaba utilizando. Así es que es verdad, no todo el mundo lo va a poder utilizar. ¿Y para qué lo quisieras utilizar si no funciona igual? No, bueno, pues ya, ya sí sabes que no, func si no si funciona. Si no ¿para funciona, ¿para qué lo vas a utilizar? Claro, ¿para qué, ¿para qué lo vas a comprar? En sí, estos geles, así como lo utilizamos en las, en las pruebas, no nos han dado tanta efectividad, pero los geles sirven de conductores para diferentes aparatologías de, a nivel estética, como son la cavitación, ultrasonido, en sí también la liposonic que hemos utilizado. Claro, claro. Bueno, en el contexto, ahí pueden servirte, pero es más que nada por el uso de, la, de los equipos. Bueno, en conclusión, si quieres bajar medidas, alimentación, ejercicio, alimentación sobre todo. Y si es la primera vez que nos estás viendo en el canal, en este canal puedes encontrar información gratuita de cómo lograr ese objetivo, no solamente durante un momento, sino para siempre forjando un estilo de vida y de manera saludable. Así es que suscríbete al canal, active las notificaciones en este momento para que no te pierdas información valiosa que te van a ayudar verdaderamente a alcanzar esos objetivos. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Si quieres saber lo que YouTube piensa que deberías ver, haz clic aquí. Y para ver más videos como este, haz clic acá.